Ya listos para recibir a un invitado de lujo Hermoso. Estuvimos gestionando esta nota, nos costó dar con él Porque claro, luego de salir subcampeón claro. Del mundial de futsal down Tiene la agenda completa Muy completa, muy o, ocupada y, Claro, como que costó gestionar esta entrevista Pero finalmente le, poder, le podemos dar la bienvenida A Javier Fernández Arquero de la selección argentina Tenemos junto a su hermano Matías, a quien también saludamos. Hola, ¿Cómo, chicos? Están, chicos? ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier, en principio, felicitarte, subcampeones. escuchamos una cosa. Sí logro. En el mundial, además, donde compiten seleccionados de todo el mundo. Mirá, ahí está la medalla. Esa, ¡Vámonos vamos, bueno, me imagino que muy contento, con muchísimas emociones, luego de haber vuelto de este gran torneo que hicieron allí en Perú. Sí, es muy. muy, muy, muy estoy un poco emocionado porque la felicidad de la gente, de la tribuna eh, sigue apoyando por mí, pero bueno. Claro. Es un poco nacida, pero ya sí, si estamos contentos porque toda esta gente. Yo lo por mí para cumplir nuestros sueños de selección. De vamos a aprender varias cosas, que tuvimos varios errores, pero bueno, aquí, aquí trabajando más pero bien por es supuesto responsable. A ver, subcampeones no es poca Un cosa gran logro. lograron vencer a México a Turquía a seleccionados de muchísimas partes del mundo se complicó con Brasil en esa última instancia pero qué va subcampeones medalla de plata gran logro. no es para nada sí, poca sí. cosa y vos Javi con la responsabilidad de ser el arquero que es como el puesto estrella claro te digo. eso cómo lo viviste Javi cómo fue ese partido final eh, con el patio de Perú es muy diferente como juegan ellos, pero yo lo veo la mirada que juegan ellos, pero me banco, pero bueno, ya sé yo. <risa> Por supuesto, se puede llegar a complicar y aparte la culpa nunca la tiene el arquero. No, jamás. Ah, no, no, no, no, no, la culpa nunca, Ay, nunca la tiene el sí. arquero. Viste es difícil sí. asumir ese puesto, porque claro, te hacen un gol, bueno, pero es responsabilidad del equipo. Claro, todo el equipo. Por supuesto. En conjunto? No equipo? Javi, Ni ¿hace player. mucho que jugás al fútbol? ¿A qué edad empezaste? Ya hace el primero de mayo, en 2017 fue. Oh, ah, yeah. bien. El 2017 él empieza en empate acá en Córdoba, cuando bien. la fundación le da la posibilidad a personas con síndrome de Down de practicar una actividad. Uh -huh. eh, ahí es donde Javi empieza, pero bueno, él de chico eh, siempre fue futbolero. Me seguía a mí, que por ahí yo jugaba torneos así, de forma amateur, y él me seguía y jugaba con mis amigos. Ajá. Siempre fue futbolero. así. Me encanta. Bueno, y fíjate que en tu corta trayectoria, Javi, porque me decís, empezaste en el 2017, ya este año estar compitiendo en un mundial... Es muchísimo. Una cosa. Sí. ¡Qué genio! Un gran logro. Sí. Eh, en realidad, eh, este es el tercer mundial ah, para bueno. personas con -down, pero es el segundo en el que participa Argentina. Ajá. Y en el 2019 también salieron subcampeones, perdiendo con Brasil al final, que era el local. Así que sería el, el segundo subcampeonato que, que logra Javi Espectacular. con Espectacular, ¿sí? ¿Sí? me encantó. ¿Y cómo es el grupo de compañeros, Javi? ¿Cómo se llevan con los chicos, con los otros jugadores? Me imagino que ya se ha formado ya, eh, un lindo grupo de amigos, más allá de compañeros del deporte. Sí, sí, son, son buenos como juegan, pero no. Tenemos un piante que se formó bien, pero nada, no, nada. No. Tenemos los jugadores que. Hay chicos de todo el país. De todo el país. país ¿De dónde hay chicos? Hay de. Otro es de mi Niño, otro de, de Azul, no. otro, otro de Malapiatta. Rosario, Rosario Capital Rosario. Federal. Oh. Es bastante federal. ¿Es del No, no, oh. no, pero bueno, con esto creo de que. Es un incentivo pronto. para que sí. se eh, Empate, creo que con una franquicia está por empezar en Mendoza sí, con toda esta movida. Bien. Ojalá. Eh, seguramente, seguramente bueno, va a ser mucho más visible claro. que los chicos con con síndrome de Down tengan a lo mejor esta posibilidad de, de, de llegar. Tal cual, Mati, porque como vos decís, eh, si bien se está trabajando muchísimo en materia de inclusión en el deporte, todavía falta, y quizás un chico con síndrome de Down o con cualquier otra capacidad diferente, no encuentra su espacio uh -huh. para desenvolverse, si yo quiero jugar al fútbol, pero ¿dónde puedo ir? ¿Dónde puedo encontrar sí. ese lugar? La y está verdad. buenísimo que, que um, fundaciones como Empate, que vos contás justamente, <risa> puedan abrir ese espacio y esa posibilidad. Es verdad, es verdad. Son pocos los lugares de, de contención que tienen los chicos para, uh -huh. para, el, para esparcimiento o para este tipo de, de actividades deportivas. Y, y bueno, es bueno de que se visibilicen cada vez más bueno. y que, que, bueno, que realmente empiecen a tener ese lugar. Seguro. Para no, no ser más discriminados, digamos. Uh -huh. Mati, me imagino que acompañando, bueno, vos como hermano, súper orgulloso, la familia, acompañando los viajes, ¿cómo sí. lo vive ahí como clan, como fans? La verdad que sí, sí, como les digo, este es la, el segundo mundial, este, bueno, el anterior fue en Brasil, medianamente estaba un poquito más cerca, ahora era un viaje a Lima, claro. Uh -huh. eh, pero sí, el barrio, los amigos, todos movilizados, todos pendientes de los partidos, libro, ¿no? de los la verdad que han sido días movidos y de muchas emociones. Muy sensibilizado también Javi de estar 15 días sí, sí. afuera de su casa, sí, sí. su padre. Eh, pero bueno, todo todo sea por una experiencia espectacular. Sí, y por algo supuesto. Que, eh, él es consciente de que está representando los colores de su selección. Claro, y claro. vamos a claro, claro. Llena de orgullo a, a todo y principalmente a él. ¿sabes? Qué lindo, qué lindo Javi, que el deporte también te permita conocer distintos lugares del mundo. Mm. Brasil, Perú, Perú, viajando, disfrutando de hacer lo que uno ama, debe ser una experiencia súper bonita, ¿o no? Sí, sí, mucha cansancio y viaje. Sí, también. También. Sí. <risa> me imagino. ¿Sabes que me, a mí me han dicho, Lucky que, que sí, Javi fuénteme. es muy bueno atajando penales? Ah, sí, por supuesto, me imagino. Que es muy grosso con los penales. Mira, tenemos un video ver, que les queremos compartir de uno de los partidos. Donde ataja yes. un penalazo, te digo, la rompió. A Miren. Ver. Ahí va. Ahí va, a ver qué pasa. O tenemos a Javi en el arco. Eso. Ahí ¡Eh! eh claro. ¡Claro! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, Javi! Te debes sentir, pero... Una masa cuando eso, pasa eh, eso, ¿no? Ese fue el pase, el pase a la final. Fue la tajada mirá. que le dio la posibilidad de pasar al final de empatando. Ah, a tu momento de gloria, Javi. Y, Javi. <ríe> y todos los compañeros <ríe> fueron, lo abrazaron. Mirá, el pase a la final. <ríe> aplastado mirá. ahí. Qué hermoso. Qué lindo. ¿Cómo lo viviste, Javi? ¿Con mucha emoción? Sí, sí bastante, bastante. Pero eh, así ya, se nos merecen los campeones en ellos. Uh -huh. Así que bueno, no le hemos preguntado la edad a Javi. ¿Cuántos años tenés? 29. ¿Cómo? Perdón, 29. 29 años, sí. 29. 29. Perfecto, escuché bien. Y además del deporte, Javi, ¿a qué otra cosa te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Eh, bueno, yo estoy. tengo una semana libre. Eh, ahora ah, estoy trabajando en Farmacia City. Ah, y... bien. Trabajo en una cadena de farmacia, perfecto. Javi. Perfecto. Este, a través de también de, de lo que es empate. Eh, lograron, bueno, tener estos vínculos con algunas empresas ah, para hacer inclusiones bueno. laborales. Así que, bueno, me dio la posibilidad también de que Javi tenga su trabajo. Uh -huh. eh, uh, obviamente, con todo lo en blanco, con todo lo que la ley implica, digamos. Por Es una Infusión experiencia real. de integración. Uh -huh. Más allá de lo económico, una cuestión de integración, de que ¿Sí? adapte sí. a un grupo de trabajo que demuestre que pueden hacer actividades como cualquier persona, así que eso le ha, le ha ayudado mucho también. Ejemplar lo que hace Empate, la verdad. Estaría buenísimo en algún momento poder charlar con algún titular uh -huh. de esta organización, porque fíjate, no solo en el, en el ámbito del deporte, sino también con laboral. la inserción laboral, que esa es la inclusión real que necesitamos. Super empresas necesario. que se comprometan no con, con abrir sus brazos a personas con, con diferentes eh, capacidades. Y brindando las condiciones sí, laborales, como supuesto. él comentaba Javier en blanco y demás. Matías, perdón. Uh -huh. Afortunadamente creo que cada vez... De a poco se va notando más el compromiso de las empresas eh, en este tipo de cosas, me parece y está buenísimo de que bueno, buenísimo. Eh, empiecen, empiecen cada vez más empresas a, a dar esta posibilidad, uh -huh. a, no solo síndrome de síndrome Down sino bueno, cualquier tipo de claro. discapacidad. Obviamente. Por supuesto, Javi, ¿cómo sigue tu año? ¿Siguen con entrenamientos? ¿Cuándo se vuelven a encontrar tío? con el seleccionado? Ya está en el de julio. Ajá. Por ahí, bancaria Próximo Mundial, no sé si Se jugaría En Turquía, sí, no México parece. Así, no me, pare, me parece que es Copa América Porque Mundial, ah. bueno, fue ahora Y se hace cada dos años, generalmente Con claro. esto de la pandemia, se fue demorando un poco Claro Pero sí, hay un proyecto de Copa América Y si no, unos juegos eh, Que son tipo olímpicos Pero Ajá. para atletas Con síndrome de Down, en distintas disciplinas Digamos que eh, se si iba a hacer en Turquía el año pasado y con la pandemia no se hizo ¡Ay, debemos. qué mala suerte! ¿Qué ¡Turquía! Imagínate el viaje que hubiese sido! La verdad que sí ¡Muy fuerte! <risa> ¡Qué lindo! Javi, ¿hay algún otro deporte que te guste además del fútbol? Algo que digas, esto también me atrae, me apasiona eh, No, yo para mí me gusta el fútbol, después tengo básquet También, ahí Básquet también, mira uh -huh. Perfecto, me encanta Te gusta eh, el básquet también Javi, me gustaría darte la palabra a vos para que cierres esta entrevista dando un mensaje a todos los chicos que te están viendo a esta hora por la pantalla del 7, un mensaje de motivación, decir claro. sigan sus sueños porque los sueños se cumplen, nunca hay que ponerse límites, el cielo es el límite, algo que puedas decirles vos para, para motivar de alguna manera a las personas que nos miran. Eh, bueno, eh, es... Hay que seguir trenando como sea, aquí para cumplir sueños para, para todos los chicos que están acá en es más importante para mí, para los chicos y se nos merece porque en no, un no momento me que estoy pasando pero aquí eh, mostrarles a todos ustedes que vamos a seguir peleando nuestro sueño me encanta, que todo es posible Por que hay ponerle sí. garra y piras a los sueños, Javi, sos un copado. Te mandamos un beso grande. Le agradecemos también a Matías, sí, a a su hermano. Y cerramos ahí, mira, con la medalla. Vamos. Me encantó. Gracias. Grande, Kabi. Un placer. Que sigan los éxitos, Kabi. Beso grande. Ahí está. Mira, él fue el que atajó ese penal que les permitió pasar directamente a la final de este mundial de futsal, aunque no pudo ser la. Lamentablemente en la final contra Brasil, pero seguramente ya, ya se va a dar la oportunidad. Pero es muy bonito mostrar esto: que hay inclusión real en el deporte y que cada vez tienen que ser más los clubes que se animen a conformar su equipo de chicas y de chicos con distintas eh, capacidades. Momento de pasar a la.